Muy buenos días, bienvenida. Y tiene usted tres minutos para explicar su idoneidad a, a este cargo y saber un poco más de su experiencia y sus aptitudes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Se puede acercar el micrófono, por favor. ¿Sí? Sí. Así estaría bien. Ok. Muy buenos días, este, diputadas, diputados de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Eh, primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de expresar las razones y motivos por los cuales soy la persona eh, con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo. Eh, en estricto cumplimiento a la convocatoria de de especificar estrictamente la idoneidad, pues me, me gustaría compartir con ustedes primero eh, mi experiencia. Tengo 12 años de experiencia en órganos internos de control, hoy contralorías internas, soy órganos internos de control. Este, mi trayectoria inició desde enlace, eh, pasé por jefeaturas de unidad departamental, subdirectora y alcancé el logro de cuatro, ser titular de cuatro contralorías internas, en la Ciudad de México. Dentro de ellas fueron la Secretaría de Movilidad, eh, Consejería Jurídica y Servicios Legales, la Contraloría Interna de Desarrollo Económico y la Contraloría, la última, la Contraloría Interna en Desarrollo Urbano y Vivienda. Eh, Valdría la pena comentar, por supuesto, que, de, que en, en mi periodo de subdirección eh, fui comisionada a la Contraloría Interna de de la Procuraduría General de Justicia, eh, en donde evidentemente a través de, de las experiencias y resultados que tuve como eh, encargada de estos lugares, fui creciendo en, en, el, en mi desempeño. En todos estos lugares siempre obtuve resultados satisfactorios y trascendentes incluso. Aunado a esto en, y lo que avala toda esta experiencia, nos sometieron a un procedimiento, a un proceso de formación y certificación de competencias profesionales, el cual acredité en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, obteniendo la certificación en materia de auditoría y obteniendo la certificación como contralor interno en procedimiento administrativo disciplinario. Aunado a esto, bueno, valía la pena también señalar, en el ámbito académico, eh, cuento con dos posgrados, este uno en en amparo y garantías individuales, otro en materia penal, cuento con una maestría en procedimiento penal, con el nuevo sistema, por supuesto, lo que complementa totalmente toda mi experiencia en, en órganos internos de control, eh, por lo cual me siento totalmente capacitada para, para dicho cargo. Quiero, quiero mencionar también que, que dentro de estos resultados, eh, y, y por mencionar lo, lo último, en el último eh, tuve resultados eh, eh, el muy sonado por ejemplo, eh, el de los 38 polígonos de actuación, muy sonado en Ciudad de México por hace dos años. Eh, fue un resultado que se hizo, por supuesto, con el equipo de, de una, derivado de una auditoría y de ahí salieron bastantes resultados muy trascendentes. Eh, para no pasarme del tiempo, quiero agradecer únicamente, finalizar decir que cuento con toda la capacidad, experiencia, carácter, conocimiento para ocupar dicho cargo. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, maestra Raquel. Compañeros diputados, diputadas, si alguien desea hacer alguna no. intervención, adelante, diputado Edgar Gasca. Bienvenida, maestra Raquel Martínez. Muchas gracias. Ahí está su casa, el Poder Legislativo. Eh, no sé si usted tenga conocimiento de que en los próximos meses eh, esta legislatura va a estar nombrando a los titulares de órganos internos de, de, de diversas dependencias. Yo le preguntaría, ¿por qué la Fiscalía? ¿Por qué le interesa el órgano interno de la Fiscalía? Justo, justamente por la experiencia que traigo, eh, me parece que es una de las materias que más se adecuan y conjuntan, ¿no? Este, tanto mi experiencia en materia penal, procedimiento por supuesto, con el nuevo procedimiento, incluso en ambas, en ambas tanto de la Contraloría Interna, ¿no? Como hoy órganos internos de control, bueno, este, procedimiento administrativo. Tengo, tengo el conjunto de conocimiento en materia penal, ¿no? Conozco el funcionamiento y operatividad de la Fiscalía y, y bueno, sobre todo y con muchísimo más experiencia y conocimiento, las contralorías internas o y órganos internos de control. Quizá por eso fue que me llama la atención dentro de mi currículum, evidentemente está mi expertise en todo, básicamente en esas dos materias. Eh, por eso me llama mucho la atención, digo, desde luego eh, es un, un área de, de, de carácter, de poder, ¿no?, es, es, son, son metas profesionales. Muchas gracias. A sus órdenes. Compañeras diputadas, compañeros diputados, adelante diputado Lorenzo Arcila. Gracias. Yo sí tengo una… bueno, igualmente una pregunta. ¿Me puede o nos puede decir, obviamente, lo que puede ser público, desde luego, ¿En qué consistió este tema del famoso, que son polígonos? lo eh, que es, es, usted me dice si es correcto. Eso deriva del tema de desarrollos inmobiliarios, cambios es, de uso de suelo. Así es, así es. escándalo que, así que es. todo en la Ciudad de México de una administración, entiendo, anterior, a la actual, me Así parece es. que es el contexto, ¿no? Más a, o menos, a finales no justamente en el trimestre. En ¿Qué consistió su, su trabajo de investigación? Fue, fue una auditoría, fue una auditoría que se celebró en el último trimestre de 2018, donde se detectó de que 38 polígonos de actuación, fue público, esto sí, si se, se, se meten fue, fue muy público, donde hubo modificaciones en los usos de suelo, de, se otorgaron algunos niveles más de suelo y toda esta situación. Ese, ese eh, es todo, generalmente en ese consistió, bueno, fue un mundo de expedientes, se revisaron algunos, se detectaron esos movimientos que no estaban permitidos en, en las construcciones superiores. ¿no? Básicamente fue en ese sentido. ¿Y eso usted se encargó de investigar? En, en conjunto, sí, por supuesto, yo como titular, en conjunto a con. Públicos, ¿Ya nada? no me tocó? Ya no me tocó, saqué la auditoría, sacamos resultados. Y este, de esos resultados se vinieron varias notas de, de todo ese tema. Ya no me tocó la sanción, evidentemente. ¿No le tocó a usted? O no la le... sanción ya no, yo concluí auditoría y de ahí pues continuó, continuó ya Oisa su procedimiento. Argentina ejerció sanciones? Sí, sí, sí. ¿O sí, no a usted, sí, o sea, no a usted sí. le tocó esa parte? No, a mí ya no me tocó, ya no me tocó. Hasta ese trimestre yo saqué ese resultado y de ahí de vinieron muchísimos actos posteriores. Gracias. A servirle. Diputadas. Sí. Adelante, diputada Durán. Eh, licenciada Raquel, Servidora. bienvenida al Muchísimas Congreso. Muchísimas gracias. Eh, siempre es un gusto ver a mujeres, ¿no? Gracias, gracias sí. sí. Por, pues, por este tipo de cargos que en muchas ocasiones eh, fueron considerados para varones, ¿no? Así es. Este, desde su perspectiva. ¿Cuáles deberían ser las tres primeras acciones? Porque eh, dentro de toda la experiencia que usted nos menciona el día de hoy, a mí sí me gustaría saber cuáles serían las tres primeras acciones que en caso de ser usted electa, implementaría para combatir la corrupción desde el órgano interno de control en la Fiscalía General del Estado. Inmediatas, tendría que ser un diagnóstico, un diagnóstico general, tendría que ser este… Eh, tendría que hacer un diagnóstico, tendría que hacer capacitación, proponer una capacitación tanto al interior del órgano interno de control como capacitación incluso para los servidores públicos de la Fiscalía. Y finalmente tendríamos, no desconozco cómo esté el órgano interno de control, sin embargo, regularmente por las cargas de trabajo, este, abatir el rezago para poder implementar lo demás, buscar evidentemente darle prioridad y, y buscar las formas de, de los asuntos de corrupción. Muchísimas gracias. gracias. Tres. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, así terminamos con esta segunda entrevista. Muchas gracias, a maestra.